vamos a ver cómo aplicarle una textura con un mapa de bits a esta base para eso yo he preparado, he descargado una imagen de un estampado textil que está especialmente preparada para que yo la pueda eh, replicar y que encajen perfectamente por ejemplo aquí, esta parte de la hoja va a encajar con esta otra cuando yo lo replique y lo tengo guardado en mi carpeta texturas entonces, para poder generar ese material, primero me voy a asegurar que esta base tiene aplicado un material. En este caso, yo le había llamado base. Ahora voy a modificar el entorno en el que estoy trabajando. Por defecto, nosotros hemos venido trabajando en este entorno que se llama Default. Voy a hacer clic en las flechitas para desplegar y en lugar de Default, voy a elegir UV Editing. Y entonces se me va a abrir este aspecto, esta interfaz. Desde aquí voy a cargar la imagen que les mostré recién. Para eso en la parte inferior voy a elegir abrir. Y voy a buscar en donde tengo guardada yo mi imagen. En este caso se llama flores. Ahí la tengo cargada. Ahora voy a venir a este sector de la interfaz y aquí voy a entrar al modo edición bien y desde esta opción que dice malla voy a elegir desplegar v y luego en la siguiente persiana voy a elegir desplegar bien eh, si nos fijamos aquí ha aparecido un eh, cuadrado en este caso con los bordes anaranjados bien si yo aquí eh, vengo y le digo que me muestre el material eh, vamos a ver cómo lo aplicamos en, en esta base a este mapa de bits entonces para verlo tengo que seleccionar aquí textura bien, no material sino textura Bien. entonces ahí me ha aparecido, fíjense que está ocupando el total del área que yo he seleccionado y como tiene la misma proporción, mi base era cuadrada, no se ha deformado. Yo puedo trabajar sobre este rectángulo que hay acá, escalándolo, rotándolo. Entonces, si me ubico acá y selecciono con la letra A para asegurarme de que está todo seleccionado. ¿sí? Con la primera A he deseleccionado y con la segunda vez que apreté A se volvió a seleccionar todo. Yo podría, si quiero rotar esto, y fíjense cómo rota la imagen que tengo ahí, ¿sí? Lo voy a dejar sin rotar y ahora voy a aplicar un escalado con la letra del atajo de teclado S. Y en ese caso, si yo achico este icono, el, el estampado se agranda y si yo lo agrando, se convierte en mosaicos, ¿ven? y entonces aparece más pequeñito fíjense, yo lo he agrandado eh, proporcionalmente también lo podría haber deformado si me interesara de este modo, entonces ya quedó aquí el material y ahora puedo volver a mi entorno por defecto voy a volver a default bien, un paso más para que se vea porque si en este momento voy a salir del modo edición y vengo al modo objeto y voy a venir acá y le voy a decir que me muestre el procesado y el material no aparece entonces para eso yo necesito voy a volver al modo sólido y necesito venir al material que tiene asignado este objeto y tildar en opciones acá ¿sí? textura de caras si yo ahora le doy aquí eh, procesado, se va a ver el material aplicado.